Eh, la comunidad taiwanesa, residente en Chile, eh, contactó a través de médicos amigos de nuestra consejera regional Cristina Bravo a eh, y la región, eh, y a través mío, eh, por ser senadora de esta región, para poder hacer entrega al hospital de Curicó eh, porque aquí hay un nexos de amistad de los médicos de Curicó con eh, los médicos taiwaneses de y, eh, insumos médicos, ¿Qué es lo que viene acá, después lo vamos a abrir, doctor, eh, termómetros digitales, eh, mascarillas, eh, perdón, eh, protectores activados y mascarillas quirúrgicas y mascarillas de digamos, de protección. Eh, son dos tipos de mascarillas, una que es la que tiene menor duración y la otra que es la que dura ocho horas en Usted las va a ver ahí, aquí, no, yo. pero son eh, 1500 y siempre de una y de otra, cinco termómetros digitales y una cantidad importante de antibióticos. Eso es lo que ha mandado la comunidad para el hospital. Bueno, eh, yo suelo agradecer a, a la comunidad taiwanesa, agradecer las gestiones de la senadora, de la consejera regional y de todo lo que han aportado, sobre todo para estos elementos, de eso